Saludos gatitos de internet, les habla Alonso NSR. En este video voy a decir algunas cosas que he decidido cambiar en el canal, al mismo tiempo de explicarles el por qué tardo en subir vídeos. En primera, mi avatar principal va a cambiar dependiendo de la clase de vídeos que vaya subiendo, ya que he notado algunos usuarios que también hacen lo mismo, y por eso yo también quería aportar mi propio grano de arena, así que los avatares oficiales que he decidido usar son los siguientes. Para los videos donde hablo de videojuegos y también para algunas series que sacaré más adelante, será el Neon Cat, es decir mi avatar principal XDR. Para los videos donde hablo de películas, sin importar el género, mi avatar será de Diego de la Era de Hielo, sobre todo porque puedo editar en Photoshop algunas capturas de las películas, y así tener muchas más expresiones. Y con los de anime y series, sobre todo con eso de las caricaturas, mi avatar será de Artemis de Sailor Moon, debido a que la nueva asistente del canal viene a esa serie, pero eso lo verán más adelante. Y ahora como lo mencioné al inicio, la razón por las que tardo en subir videos aparte sobre eso de los estudios, es la falta de creatividad. Y aparte, poca gente de seguro casi ni lo pone en los comentarios, pero he notado gente que se pregunta cómo hago mis videos, y es que por ahora lo estoy pensando, pero he decidido en traerles uno que otro tutorial, aunque eso sí, pueden comentar que les gustaría saber. Bueno, yo creo que con eso sería todo. Por cierto, he notado que les ha gustado mi último short de Smash Bros. en español latino, así que en los próximos días intentaré traerles más de este estilo, y no olviden de suscribirse para estar al tanto de los siguientes videos, así que no se lo pierdan. Yo soy Alonso NSR y nos vemos hasta la próxima.